tercera reunión de la mesa de despido colectivo Maco Santander. Eh, las posiciones siguen estando muy diferenciadas y muy separadas, ¿por qué? Primero, porque el banco se niega a seguir reduciendo el número de personas afectadas. Os recuerdo que de 1.575 estamos ahora mismo en 1.302 gracias a la presión de comisiones obreras. Segundo inconveniente que tenemos, el banco no quiere oír hablar de capilaridad con la red comercial y es necesario que personas de, de servicios centrales vayan a la red comercial para mitigar y rebajando el número de, de afectados y afectadas. Tercera condición, las Plantillas no podemos pagar. ...lo que son las funciones y adquisiciones de las empresas. Es decir, no pueden racanear ni pueden pretender que hay voluntariedad... ...si no ponen recursos suficientes encima de la mesa. Y hasta ahora no los hay. Comisiones Obreras, hoy hemos puesto nuestra línea roja. Al menos este expediente de despido colectivo... ...tiene que contar con las condiciones del proceso del año 16. Es decir, pero jubilaciones a partir de 55 años... ...con el 80% del salario pensionable. Imprescindible también recoger al colectivo de entre 50 y 54 años... ...que actualmente no tiene ningún tipo de protección. O recordamos que el año pasado lo cerramos con una indemnización a tanto alzado del 80% de 8 años, el 80% pensionable de 8 años. Y tercera condición, tiene que garantizarse la voluntariedad y la única manera de garantizar la voluntariedad es que haya recursos suficientes. Mientras esto no se cumpla, comisiones obreras no va a estar en disposición de firmar ni avalar ningún tipo de despido colectivo. El día 30 hay una mesa nueva, sería la cuarta mesa, y esperamos y exigimos que la empresa mueva eh, y ponga encima de la mesa los recursos suficientes para que este expediente de despido colectivo se realice de manera no traumática y con las mejores condiciones para todas las personas afectadas. Comisiones Obreras, estamos vigilantes. Comisiones Obreras, estamos contigo.